Hey, qué onda amigos de youtube espero que tengan un día de buena suerte volvemos ahora sí con la parte de que ya entramos al laboratorio eh, bueno esta parte ya no la voy a poner pero a ver decía que tenemos un manuscrito aquí ya nada más para no poner esta introducción ya que pues, ya sabemos de qué trata el juego you have to Like Parece que esto ha sucedido antes. Tengo el reemplazo para tu telescopio, doctor. Sí. Ah, espérate, ¿qué? Ah, de, del tirón. Ok, ok, ok. Bueno, espero que se vea bien la cámara, porque ahora sí, este... está guachando, y creo que así... Bueno, ya, está en mi cuarto. Era algo que no quería, pero pues... Ni, ni pedo, ni pedo, o sea, Así pasan las cosas. Ya, esto este no se preocupen que llama, este... Comprar una pantalla verde para ponerla acá atrás y ya, a ver, ¿hacen más cositas locas? Bueno, van a haber tonterías muy grandes, no grandes gran de los después. No empecemos aún. Hay un problema con el sistema de sí, aceleración. Es. Sí, eso es correcto. Recuerdo. All right, let me think. If they're sabotaging it, they'll be at the primary coolant outside. Right If you can secure it, we should be ready to pick up the signal. No No puedo no The <risa> Es que le, le puedes parar. <risa> es algo sorprendente. Bueno, sí, esto es lo bueno de poder. Técnicamente viajamos en el tiempo. Es que se parece un buen arrecero, Porque es como si hubiésemos muerto y otra vez estamos aquí. Pero pues ya sabemos qué va a pasar. ¿Qué, qué procede? No manches, estamos entonces en un bucle infinito hasta que derrotemos a nuestro Double Ganger. Eso estaría muy fuerte. A ver, si sí, esas cosas, esas granadas. Son la gloria. Bueno, aquí le dejé. Creo que son las partes de ¿Qué Dice que. Ah, no ya entendí. Es que afuera está el manuscrito. No aquí adentro. Bueno, prepárense porque va a haber muchas peleas ahorita ok ok okay, eh, ok Estoy lleno. Eh, en las compasas, la escopeta la dejé aquí. Ja, ah, mira, puedo patear. Qué interesante. A ver, espero también este cambié el micrófono porque creo que nosotros escuchábamos medio bajito. Ya con este puedo. No, también no puedo escucharle. Pero aquí tenemos otro. A ver si ya cuando. Es que no sé cuántos tenemos. Cuántos? Una de seis páginas encontradas. The Taken may well be the tool the darkness favors over any other. At some point they used to be human but whatever humanity they once uh -huh. had is long gone now they're just shells covered and filled by darkness Damn. the taken mr Th throws at me are more grotesque and varied than the ones i first encountered in bright falls but i know how to deal with them i'd be lying if i said they don't fright me but i've survived worse i can't let them stop me Chales. Entonces, eran humanos qué pedo cómo los ah, entonces... ¿Puede convertir a Emma en una Doppelganger? Digo, en un Detective. Ok, todavía no. Ok, ok. Qué pedo. Entonces, matamos gente. Chale, vatos. Pero, pues al final, pues, no tenemos de otra. <risa> tenemos que matarlos, si no, ellos nos matan a nosotros. Bueno, vamos a ver. Vamos a dar la vuelta. No me gusta este lugar. O sé sea, que siempre en estos lugares va a aparecer. Pues, ok, vi algo, vi algo, vi algo. Tan importante, son tan importantes como balas Y esas tengo suficientes okay, ok, ok, ok, ok, ok ¿Vamos acá atrás? Si, sí, perfecto okay. ok, ok, ok, ya, ya son dos Ok vamos rápido, rápido, rápido, rápido quiero alcanzar, de ¿eh? la shit Ay, por una parte diría que no quiero peleas, pero por otra parte pues ni peda ¿no? ¡Hala, hala, hala! hala trepa qué en es eso? Ah, no, no, no, no. Wow, no wow, wow, wow. No, me gusta que se me acerquen. Llevan muy confiados. Oh, Uy. esa me avienta. Ok, ok, ok. Bueno, fiesteros, pues... ¿Ok estamos correctos? No sé por qué, pero tengo muchas ganas. These beings hate the lights. Am I correct? You should be able to turn on the lights and secure ¿Sí? the area that way. ¿Esto no lo habíamos hecho antes? Esto sí no es. Okay. Doctor, ¿me oyes? I think we're good to go. Oh shit. Alright, I'll start looking for the signal. Please head back. Okay, vamos a. ir. No. Espera, ¿qué? Esas sombras estas no me cae. nada bien, nada bien. Me van a hacer algo feo, me van a hacer algo feo No, Un no, poltergeist no, no, no. Shit. shit, shit, shit, no, no, no, no, no Shit, shit shit Esta no me hacen un idiota Esta, esta, esta, esta, esta, está, está, esta, está, esta, está, Está, está, está, está, está, está, está ¡Curre, curre, curre, curre. ¿Por qué? ¿Por qué todo.? Ah, qué? No, no, no, no, esto sí es nuevo? No, no, no, no, no. no. Me dio 13 para curarme. No, no, no, no, no, no, no. Corre, corre, corre, corre, corre. corre, qué? ¡Ah! Y todavía te cansas en la puerta. No, corre corre corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, ¿Qué es? no van a parar nunca? Nunca. Ok, adiós. Vámonos, vámonos. No no quiero pelear contra chorracientas poltergeist de... No, no, no, un chingo. Vete a la tranquilidad, con esto. Oh, Uy, shit, shit No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, eso sí no, más? no, Ok, más? mis granadas, pero... Ah, la bestia Ok, ok, ok ok, okay. Vamos. ¡Ah! Me quedo otra... ¡Nie! <ríe> Cerrate, pelotudo. <ríe> bueno. Vamos a volver con la doctora, me ha dado Ahora, algo malo va a pasar. Todos lo sabemos, ¿no? ¿Viste? No es algo malo, va a pasar siempre. Va a algo malo. Es que... Pss. ¿Qué pedo? Ahora sí, igual. Y ahorita con esta información, bueno, con todo esto que hemos hecho, pues cabimos los sucesos. Igual ya podemos saber la señal completa. Igual se verá lo que nos otra signal? vez. A sí, no creo que sea lo mismo que tuvimos um, la última vez. pero ¿Estamos no. If you don't mind. Eh, no. Bueno, sabes que sí, porque de si no van a transportar. Quiero estoy ¿O sea, aquí, es el juego, físteres. Ya sé que, ya casi, tranquilos que ya casi vamos a volver con yeah. el Soy yeah, escritor. Yes. I was involved in it's a complex story. I was in this small town, and a horrible thing from another dimension, kidnapped my wife, and manipulated me into writing this horror story that came true. I learned to fight it with light, and I managed to contain it and free my wife. But I was trapped in its world. Are you serious? Absolutely. So, I'm used to reality working in strange or even impossible ways. And I fought these things, not exactly like this, but close enough for a good while now. Of course, I have certain advantages verde vato. entonces Entonces ¿sí secuestraron a Alice. Was there anything else? ahora sí. Another print. Another signal fragment. The message ah. is still not complete, but it's another piece of the weapon. Entonces, he is built against no his adversary. No había algo brillando ahí. Paper, Espera, right escrito, hands, importante. They will hold back the darkness. Ok, <risa> pues ya fiesteros. O sea. Ahora, vamos por el segundo round, ¿no? o sea, a este lugar yo quiero llegar para ver porque no sé si nos vaya a regresar otra vez para así tener todas las partes. La no, no la pero... well. he, to he hopes that what he has brought with him to this place is enough. Venimos madre, madre no es la no que, es que, que, que entra, madre, es la, madre que es la que te, la voy, que a te voy a partir. <ríe> Pero es que no sé, ¿has visto eso de que ahorita Está muy popular. Oh. probably out of her mind again. But I'm gonna need that key so I can get the power back on. O sea, me la tenemos que llegar perfecto, entendido. <ríe> Ay, no sé si han visto ese meme de Godzilla vs Kong, que pues, ahí está toda una, dilema, una un dilema. Potente, dirás a quién le vas, la neta, no sé, o si sea, sí siento que Godzilla es la mera el top, que pues tiene poderes todo la onda, pero tiene la agilidad, pues puede dar unos golpes, y pues viendo que el tráiler, pues es lo más probable que pase, aunque no sé, también estaría épico, no es que si sí, alguno de los dos tiene que caer. Quién sabe cuál. yo no estoy esperando eso, pero pues estoy neutral porque los ambos tienen ventajas. Va a depender mucho de la situación. Bueno, ya. O sea, no quiero ofender a nadie, ¿ok? To change the world, you must craft a blueprint for the new reality. Any work of art will do, as long as it's a genuine act of creation. That's what the energies of the dark place respond to. The results may be subtle and perplexing, or far-ranging and momentous. My area of expertise... The written word gives much more precise results than music or interpretive dance, work, right. for instance. But words can be extremely dangerous. What you define may become reality, but so can that which you imply, even if you don't realize you're doing so. De, okay, sí, por eso de que dice que escribió un cuento. La verdad, Fisero, no sé si tenga que jugar otro juego de Langwic, que si esté muy relacionado, si no pues es el siguiente juego que voy a jugar, ¿eh? La, no se ocupa. bueno vamos a ligarnosla sí dale you hold me down it's okay chale chale chale ah vale vale <laughs> o like wife, little wifey, waiting at home for hubby el <laughs> lechero no mailman, le espanto porque <laughs> I'm already married to someone who isn't crazy, thanks. Exacto. I'm just gonna go and get the power Siempre back. Aw. Look, I may or may not be back. I have the access code to the booth already, so once the power is on. You should totally come see me. We could have fun. You know. We'll see how it goes. No va a pasar. O sea, no nos va a hacer caso, nada más va a querer cochar, <risa> Así Así que, bueno No sé si nuestro Doppel Tenga la capacidad de que también de nosotros Saber qué onda con lo que está pasando de que volvimos O, o está más preparado, no sé Pues mientras hacemos que No, no nos vamos a ligar o así sea, este, Está envenenada la mente eh, Tenemos que ayudarla y luego me espanto porque luego a este posición les digo, verde, algo va a pasar. Y te juro que, bueno, lo bueno es que es un video, si no, si fuera un stream. Mis malditos nervios que están de, de quitarla pero nada, ni pedo. O sea, yo, yo simplemente con un corte en la edición y. Adiós. Adiós, adiós. ¿What the fuck? Esto es una ciudad entera, eso no lo estaba antes. Ok, esto sí me da un buen de curiosidad. Espérame, que quiero ir por mi. Mi bachesta, mi bachesta. Vete. Ah, okay, no te esta vida Ok. Se me hizo como ver un lindo gatito. O sea, muchos doppelgangers. A ver, ok, más este, manuscritos. Ya he probé la carabina, pero sabemos que esta es la poderosa. La magnificencia. La hermosa. Es que está padre, neta. Si, sí, Viendo Miren todas las, las que me crucé. ¿Dónde está el manuscrito que no lo veo? Oh, shit. ¿Nos aventamos? ¿Nos aventamos? No, mames. No, no, no. <risa> que nada iba a ser, neta huevos. I have changed. <laughs> I know who I am now. I know that I can write my own fate. Bright falls taught me that. I know that indulging my weaknesses, giving in to fear and complacency will only drag me down. The dark place taught me that. I'm no Zen master. I've not attained enlightenment. But I have learned to let go of the things that I don't need. I know that without that balance within I become my own worst enemy. De, de, de, de, de, de Now recusur. I strive for equilibrium, <risa> and with that, I'm strong enough to get where I want. Exacto hermano, mentalidad buena, mentalidad fuerte, entreada tiburón. Así que vamos, vamos a abrazarnos todo porque sigue adelante. Pero la, la pregunta neta es, ¿dónde estális? O sea, sabemos que se la secuestraron, pero quién, eh, dónde, ¿por qué? No hablo mucho respecto, nada no, más. Solo vamos a dar aquí un, un pasito rápido. Hala, hola. saltote, eh, saltote. Para ver si hay man manuscritos. Bueno, si Probableco. puedo abrirlo, ¿no? puedo abrirlo. Ajá. A ver cómo se es está. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. <ríe> se ve potente. Eh, pues Ok, ok, ok. Ok. ¡Está muy potente! ¡Está muy fiera! Ok, tenemos para larga distancia, pero está bien cabrón atinarle y para corta. todo. sí, sí, sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, no puedo tomar cerveza! ¡Chale! Bueno, vamos a darle, vamos a darle. Es obvio que por all su poder, Mr. S*** es un agente de un otro The dark place he came from is full of terrible alien intelligences <laughs> dark presences <laughs> and none of them should be let loose in our world he serves one of them he'll open the way for them if I don't stop him but he'll do more he'll take over my life he already has my face he already uses my name he'll become Alan Wake in every way imaginable and corrupt everything unless I can stop him okay, and y eliminando a todos los que vamos, porque si sí, fácilmente pueden confundirnos. Usa o mi ropa y vale madre. <ríe> How Mr. Heroes. Ahorita vamos a ver, vamos a ver. ¿no? Voy a cargar para que me lo pueda forjar bien rico. Ah, también fiestero. quería, que, pues ahorita aprovechando, comentarles de que ando en un nuevo proyecto. Podcast A la madre, ¿por qué tanta puta.? Ok, ok No, vénganse, vénganse Vénganse, vénganse, vénganse No tengo problema No tengo problema, no tengo problema Ok, ok Ok, ok Ah, perro, ¿eres de la Ciudad de México? <ríe> Okay. Pero, ok. No, es que se... Hay que jugar tranquilo, así no nos iban a matar. Eran un chingo, no manches. Intenté sacar la granada, pero no sé por qué siempre le les, les cuesta, le cuesta. Ah, Mr. Hero. Ah, bueno, sí, te estaba platicando. <ríe> Hoy está, ando, está en otro canal de YouTube, por si gustan un día, eh, platicando con los panas. Se llama el podcast. No sé, pues, están así, así espontáneamente. De que íbamos a jugar Lolcito, yo con, con mis amigos. Y de repente me empecé a platicar de que está este, viendo un libro de economía y digo, órale, pues va, cuéntame. Y ya ven que luego no sé si han jugado LOL, pero pues normalmente luego te banea por por salirte a las partidas o cosas así. Y teníamos que esperar unos 20 minutotes. Y yo de, ah, bueno, entonces platiquemos. Y así surgieron los temas. Y ya, pues nada más este empezamos a platicar y dijimos, si no platicamos. Luego se unieron más y empezamos a platicar. Y digo, va, hay que hacer un podcast. Bueno, aparte, ese era uno de los sueños de mi amigo, que ya estamos en la realidad. Pues ya ven, o sea... Está interesante, la neta, por si gustan, ahí también aparezco yo diciendo... No, aquí no, no digo tantas babosadas como aquí. <ríe> ahí sí me pongo más serio porque ya hablamos de temas de interés y como, no sé. Últimamente, los episodios, si quieren, les pongo el canal en la descripción para que lo watchen, si gustan. están medio larguitos, no os voy a mentir. El piloto, o sea, empezamos a hablar de... ¿Qué empezamos a hablar? Toca del autosabotaje y oh okay, dos manuscritos. Y, y, el, y el otro nuevo de inteligencia emocional. Después me toca a mí, así que prepárense, porque esos temas buenísimos, buenísimos. Bueno, a ver, the dark a poner. place are utterly hostile to human life. It eats at your mind. Wants you to succumb to madness. Your own thoughts can turn against you. Every shadow conceals a threat that attacks at the slightest sign of weakness. You're okay. under endless assault. Every day is a struggle for survival. Pero he aprendido a cuidarme de mí Me enfoco en Alice, nuestra vida juntos Mi necesidad de estar con ella Eso me lleva un largo camino en el lugar oscuro Así que tengo mi arma y la luz de Es más vato, sin... con eso vamos a rescatar a Alice Vamos a rescatar a Alice, sí o no festeos, porque ahí comento Vamos a rescatar a Alice Necesitamos rescatar a Alice Por Ahí hay un mosquito ahí, no me sienten No me mienten, no, no me mienten no miente. está aquí está, aquí está, está pero este manuscrito lo vamos a ver en el siguiente video Así que espero que les haya gustado De darles un lo que quieran eh, Pues ya ven, ahorita vamos a continuarle eh, Para no ser el video tan demasiado largo Pues tengan tiempo de guachar la historia Que no se preocupen, estoy tratando ya de subir Semanalmente el video Y bueno, cualquier consejo, de que me quieran dar Está bien, y espero que les haya gustado Y haberse divertido, así que adiós Madre no es la que engendra Madre es la que yo te voy a partir